Como experiencia personal, dentro de este módulo presentamos el Proyecto de Arte Público que lleva por título La rememoración a través de la práctica artística sobre restos arqueológicos en la ciudad de Murcia. Este proyecto surge de la necesidad de reivindicar la importancia de valorar y conservar el patrimonio histórico y cultural. En algunas ciudades, como es el caso de la ciudad de Murcia, la mentalidad mercantil resulta incompatible con estos valores y se traduce en actuaciones de destrucción y ocultamiento de las ruinas con fines especulativos. Algunos restos han desaparecido, como es el caso de los baños islámicos de la calle Madre de Dios, demolidos en febrero de 1953 para la construcción de la Gran Vía Salcillo. Otros se encuentran ocultos, como la muralla árabe hallada bajo la plaza del Teatro Romea en 1977. Finalmente, aquellos que se encuentran desprovistos de protección alguna, como los restos de muralla de la calle Sagasta, presentan un estado deplorable debido a los actos vandálicos. El otro tipo de actuación es la preservación de los restos y su presentación al público de manera museística. Esto es, mediante su acotación con vallas y la colocación de pasarelas y carteles informativos. Aunque es una solución respetuosa, no contribuye a integrar los restos en el contexto urbano, sino todo lo contrario. Permanecen apartados y el ciudadano suele acabar perdiendo el interés en ellos. El objetivo principal que nos planteamos es por tanto compatibilizar la necesidad de preservación del patrimonio arqueológico con la reestructuración del espacio urbano como lugar de tránsito. El lugar escogido para llevar a cabo nuestra intervención es una excavación arqueológica de gran extensión situada en el antiguo Jardín de San Esteban. Los restos arqueológicos corresponden a un barrio musulmán de mediados del siglo XII en el antiguo Arrabal de la Risaca. En los años 90, el Ayuntamiento de Murcia promovió la ejecución de un aparcamiento subterráneo en el área ocupada por el Jardín de San Esteban, pero la aparición del conjunto arqueológico llevó a estudiar y promover diversas vías de conservación de los restos. Resulta alentador el rechazo prácticamente mayoritario de los ciudadanos sobre la destrucción de las ruinas, lo que supone un apoyo para nuestro proyecto. Finalmente, debido a la falta de presupuesto, las ruinas han sido cubiertas con tierra para su conservación. Llama la atención la zona cercada, sin saber cuál va a ser el destino de los antiguos jardines de San Esteban. El desprecio del patrimonio cultural a favor de una ciudad moderna y eficaz es propio de una sociedad individualista y cada vez más deshumanizada. La reflexión que queremos transmitir con nuestra propuesta se basa en la antítesis entre el reflejo, símbolo de hedonismo, y la transparencia, que nos permite ver más allá. Retoma el mito de Narciso, un bello muchacho que despierta pasiones en mortales y diosas, a las que rechaza por su incapacidad para reconocer al otro y amarlo. Un día, al ver su rostro reflejado en el agua, quedó embelesado y no pudo dejar de contemplarse. Absorto en su imagen, dejó de atender sus propias necesidades básicas y murió. La obra recrea el lago Espejo por medio de una superficie de cristal reflectante colocada sobre las ruinas, situadas por debajo del nivel del suelo. Durante el día, presenta el aspecto de un enlosado transitable que duplica el espacio circundante. Sin embargo, al mismo tiempo, actúa como un elemento de frialdad que distancia al ciudadano de lo que hay detrás. Por la noche, las ruinas se iluminan y el espejo adquiere las propiedades de un cristal transparente, permitiendo ver las ruinas que durante el día habían quedado ocultas. El enlosado se compone de un material rugoso intermodular con el fin de evitar accidentes por deslizamiento. En cada una de las losas de vidrio se graba una estrella de seis puntas, que en conjunto forman una celosía árabe. Al estar grabadas en la cara interna del cristal, sólo serán visibles durante la noche. En la zona correspondiente a la necrópolis del Arrabal, situamos una caja de cristal reflectante de proporciones humanas, a modo de tumba. Sobre la cara de espejo se lee el siguiente epitafio, este es el lugar donde puedes ver tu presente. Durante el día solo será posible leer la primera parte de la frase, ya que el resto, al igual que las estrellas, se encuentra grabado en la cara interna del cristal. Por la noche las luces del suelo iluminarán el resto, modificando por completo su sentido. Este es el lugar donde puedes ver tu presente, pero solo si observas las sombras de tu pasado podrás ver con claridad tu futuro.